Buenas tardes a todos, hoy vamos a ver las seis cosas que no son tan reales sobre mi país de Francia O sea, todos tenemos estereotipos, de siempre pensamos cosas sobre países, a veces malas, a veces buenas Pero vamos a ver de seis cosas que ustedes creen mucho que es así, pero no es tan así como lo creen Entonces vamos a verlas junticos Punto número uno, el patriotismo. Pues, ¿quién no es patriota de su país? Pues, ahí, la mayoría de los habitantes de su país ha, tienen un pequeño orgullo por ser de su propio país. Sobre todo, eh, me parece que los latinos en general son muy patriotas. Los franceses también son patriotas, pero vamos a decir que no, es falso. O sea, ¿por qué es falso? Porque, primero, todo el mundo es patriota, entonces no, ve, no vería por qué Francia es más patriota. Y segundo, Francia es mucho, pero mucho menos patriota. La gente, normalmente, entre comillas, casi la mayoría, no son tan patriotas y son muy criticones hacia su propio país. O sea, por ejemplo, el mexicano está orgulloso por ser mexicano, la mayoría de los mexicanos, los colombianos, o sea, me parece que los latinos, de verdad, de verdad, aman mucho más su propio país que los franceses. ¿Por qué? Ya que en Francia hay una moda que es de odiar a su país, hay una moda que es de criticar a su país, sobre todo de los jóvenes, de los suburbios, los que podríamos llamar los marginados, de los suburbios en general, tienen la moda de decir, no, mi país es una Bip. O sea que son muy groseros hacia su propio país. Y como hay mucha inmigración también, hay mucha gente que se cree de otro país, cuando pues nacieron en Francia, hablan francés, ni conocen su país de, de origen, y te van a decir, no, pues a mí no, no me parece bien ser francés, yo soy italiano, ¿qué me importa Francia? Y el man que te dice eso va a tener un apellido de italiano, tal vez hablé un poco, a veces tal vez lo hablé muy bien, pero igual se crió y vivió toda su vida en Francia. Entonces me parece que el francés es mucho, mucho, mucho menos patriota que el latino. Y no solo los de inmigrantes. O sea, hay muchos franceses que van a decir, ay, ¿por qué hablas tan bien de Francia? Oh, eres muy patriota. Qué bobada, ¿no? O sea, son muy críticos hacia su propio país. Entonces sería ser muy falso que el francés es muy patriota. Es muy falso. Punto número dos, que los franceses son más abiertos. Bueno, no en el sexo, eso lo hablamos después. Eh, más tarde en la noche no, Bueno, que son más abiertos O sea que son más de aceptar los gays La gente con piercing, tatuajes A la gente que es diferente más o menos físicamente O de mentalidad No es tan verdad, ¿por qué? Eh, porque digamos Como les decía en otro video, los gays Por ejemplo, son muy pocos aceptados Pues tampoco como algunos países como Rusia Que, que son súper groseros con los homosexuales En Francia por lo menos no tanto, pero igual son menos aceptados que, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, de Colombia, que conozco bastante. Me parece que, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, que es un país muy latino, donde uno cree que el estereotipo de los latinos es ser muy cerrados, pues no. Por ejemplo, los gays no son tan aceptados en Francia al lado de Bogotá. Me imagino que en México, no me acuerdo bien, pero había también parejas gays en la capital de México. Y no, pues no pasaba nada. Mientras que en París, ver gays, pues se ven, obviamente. Pero es más complicado, Yo decía que una causa es la religión musulmana también, porque está muy bastante radical esa religión contra los homosexuales, y en Francia hay muchos musulmanes, entonces esa podría ser una razón que no lo acepten tantos. Entonces digamos que en París les da como más miedo mostrarse, porque pueden ser pegados por gente, no solo musulmanes, también franceses de a veces muy cerrados... Pero bueno, diría que sobre todo por la religión, sobre todo que no son tan aceptados. Entonces sí, no son tan abiertos para aceptar cosas diferentes. O por ejemplo en Bogotá también lo que es más aceptado que en Francia es la gente con tatuajes, piercing. Bueno, en Francia también existe completamente eso. Pero me parece que aquí hay más gente así más aceptada. Incluso en los trabajos aquí se ve más gente con piercing. En Francia como que los prohíben. Entonces sí, no es verdad que sean tan abiertos. Punto número 3, bueno, no sé cómo lo ponen, el romanticismo. Eso, uff, eso hace mucho, mucho, mucho tiempo que dicen que, que Francia es muy romántico, pues no, no creas, Francia no es romántico, olvídalo. Sobre todo si eres latino, que me parece que los latinos son los más románticos del mundo. Bueno, también hay mucho machismo, hombres malos, mujeres malas, pero en el, el romanticismo escucho por... Por ejemplo, eh, se trata más de canciones románticas. En América Latina, uff, solo canciones de, de amor. Si tú escuchas una canción en América Latina, si no es en inglés, va a ser en español. ¿Y de qué hablan? Mi amor, no sé qué. Bueno, muchas canciones de amor, de amor, de amor, de amor. Aparte de eso, aquí es como muy... Para conquistar a una mujer es mucho de dar flores, chocolates, cartas de amor. Pues en Francia, por ejemplo, dar flores bajo mucho. Ya no se dan tantos flores. Cartas de amor, uf, no, casi tampoco existe Una anécdota, por ejemplo, yo tenía un amigo francés que tenía novia Le regaló flores y ella le dijo directamente ¿Qué, es, qué son esas mierdas? Entonces, sí, digamos que Francia perdió mucho Su romanticismo Y ya no hay tantos tampoco para ver que no es tan romántico Con el, la lengua o sea, por ejemplo, en español existen muchas palabras para hablar de, de su pareja Mi amor, mi vida, mi corazón, mi alma, mi, mi, mi angelito del corazón de la Santa María Bueno, exagero, pero hay muchas palabras para hablar de amor En francia, pues hay algunas, obviamente, pero menos O sea, si tienes que poner un listado de palabras de románticas en español Y un listado de palabras románticas en francés, pues vas a ver que hay más en español Y obviamente que el lenguaje es lo que construye la mentalidad Si en el lenguaje hay muchas palabras por un tema, es que les gusta este tema, ¿no? Sí, y hablando de lenguaje, por ejemplo, también la palabra amar, el verbo amar. Está el verbo querer, adorar, amar. O sea, hay muchos grados en el lenguaje del español para decir que te gusta una persona. En francés, ¿qué tenemos? Je t'aime, o sea, es te amo o te quiero. O sea, eso quiere decir que ya, o sea, somos menos románticos también en el lenguaje porque je t'aime significa las dos según el contexto. O sea, que hay menos grados para hablar de amor. En español hay más grados porque son más románticos. Eh... Entonces, sí, el romanticismo bajó mucho. Eso viene más del Renacimiento, antes cuando había más poetas de amor, cantantes de amor. Bueno, había una época que se llama también, incluso creo, el romanticismo, que era muy de moda en la literatura y tal vez en el comportamiento, pero eso no lo sé porque no he vivido en esta época. Pero sí, entonces es completamente falso que, que los franceses sean tan románticos y sobre todo que me parece que, bueno, sin criticar a la mujer, pero la francesa es muy directa y un poco grecera o sea que la latina es como relajada y no tan sincera y a veces es malo ser sincera porque la francesa es capaz de decir ay, eres feo eso no, casi no pasa en América Latina entonces sí, sería el punto que el romanticismo se perdió mucho lastimosamente en Europa aunque lo que puedo decir es que en general el hombre europeo es como más tranquilo o sea, un poco menos machista que el latino pero eso viene más, tal vez, no sé, de educación o tal vez porque allá como no están tan acostumbrados a tener pareja al lado del latino. Muchos puntos podrían ser para explicar eso, pero ya. Entonces terminamos, el hombre europeo es, no es tan romántico o sobre todo franceses no son tan románticos. Punto número 4 es racismo. Que los franceses tienen la fama de ser racistas. Bueno, claro que no se puede generalizar una población de 60 y bueno, 67 o 68 millones de habitantes Bueno, tenemos muchos habitantes en Francia No se puede generalizar de cada caso, cada caso, cada caso Pero en general, lo que puedo afirmar es que Francia no es racista ¿Por qué lo digo? Pues es uno de los países del mundo con más inmigrantes del mundo O sea, yo soy productor de inmigración Mi mamá es polaca Entonces, me parece que en Francia no son tan racistas Si una persona es amable y tranquila, en general la van a tratar bien Bueno, obviamente que siempre habrá racistas No todos son amables pero lo que quiero decir es que Francia como que acogió a muchísimos inmigrantes de África, sobre todo, y ahora los estamos como, bueno, siempre habrá problemas, pero está es como, Francia está ayudándolos, o sea, digamos, por ejemplo, en la televisión francesa aparecen muchos negros, muchos árabes, en, en la película, en las películas, por ejemplo, bueno, aunque en... Eso no quiere decir que toda la población sea no sea racista, no, pero igual son como factores que demuestran que el país no es tan racista como uno lo cree. Lo que pasa es que sí, son muy groseros con los, tu los turistas, eso sí, pero eso no es racismo porque son groseros casi con todos, primero en Francia porque son más fríos, y segundo es más que uno se aburre siempre de tener gente que a veces no habla su idioma imagínate en una tienda y todos los días tiene gente que no habla su idioma, es un poco estresante bueno, no los estoy culpando porque si son groseros están mal, pero lo que quiero decir es que igual tú eres extranjero en Francia pues nadie te va a insultar por ser extranjero, bueno, siempre hay excepciones obviamente, pero en general también lo que pasa es que si viene un colombiano en Francia, va a estudiar en una universidad habrá muchos franceses como ah, ¿y usted de dónde es? ¿cómo es su país? o sea, te para hablar de tu país, de tu cultura, aunque obviamente te vale hablar menos que ustedes los latinos, porque ustedes sí hablan mucho los latinos, los franceses son más fríos y eh, cerrados, pero ya, el punto es que no son tan racistas como uno cree, no, yo creo que ya el racismo felizmente se pierde en muchos países y Francia es muy normalmente, entre comillas, casi siempre amable con la gente del exterior. Punto número 5 que no nos bañamos? Bueno, yo llevo apenas dos años sin bañarme, no es mucho, entonces no exageren, no me interesa. Bueno, el punto voy a explicarles con detalles de dónde viene este rumor que no nos bañamos. Entonces es verdadero y falso a la vez, pero vamos a ver un poco de historia. Entonces Francia en la historia, en la Revolución Francesa, vamos al 1789, Francia era como casi la potencia del mundo, y siempre cuando hay una potencia en el mundo es la más criticada, ahora cuando uno habla de Estados Unidos habla más de los problemas de Estados Unidos que del cine o sea, si uno, ¿qué piensa de Estados Unidos? bueno, a veces te van a hablar, claro, del cine, de cosas buenas pero siempre que tienes que hablar de malas, va a ser siempre de la gente obesa, las armas que no se prohíben, pero no se puede resumir todo en un país para esto, o sea, no todos son obesos sino todos tienen armas, bueno lo que pasa es que en Francia en esa época no se bañaban y eso debe ser verdad, porque ¿por qué? porque no había tubería, o sea, no había tubos para llegar el agua a la casa, no es como ahora que estamos en 2018, que ya Ahora tenemos agua caliente en la casa. Bueno, en la época era muy pobre, eh, había mucha pobreza y mucha suciedad. Entonces, si en esta época no se bañan, usaban pelucas para no mostrar el pelo grasoso. Bueno, yo no necesitaría estaría por lo menos. Y muchos perfumes para no volver a a ¡Ah, mierda, bueno, entonces sí, estaban sucios, y entonces se acordaron de esa mala de Francia, cuando en España no creo que se bañan, no se habían bañado más, tampoco los aleman alemanes, pero como era Francia la potencia mundial, era la más criticada, y entonces ahora cambió el tiempo, cambió el tiempo, ya ahora nos bañamos. Y ya los perfumes, pues, yo creo que en latino o en francés igual, Usan iguales de perfumes cada año O sea, no sé, dos perfumes al año Lo mismo, o sea, tampoco es que cada uno de los franceses hablen de los perfumes Mira mi perfume, ya, ya, ya. no Bueno, lo que pasa es que ahora nos bañamos Sin embargo, yo le sí, a gente que a veces que, mm, Chucha, que huele a sudor Pero un estudio, un estudio muy real Dijo que un humano en francia sobre 4 no se bañaba lo que es un 25% de la población entonces sería como por ahí 20 millones, no, un poco más, menos, 15 millones de habitantes más o menos en Francia no se bañan todos los días, tampoco me imagino cada año, pero sí, entonces es verdad que hay gente que a veces no se baña. Los factores pueden ser muchos, un factor puede ser que los franceses en general son muy solitarios, o sea, el latino es muy de parche, la novia y no sé qué, en Francia como decía no es tan romántico, entonces hay mucho, mucho más solteros en Francia que en Colombia, por ejemplo, y sobre todo eh, son muy solitarios de encerrarse y jugar mucho Xbox o por ejemplo, no sé, que no tienen muchos amigos, entonces la gente que es así me imagino imagino que se baña menos, pues normal, pues no normal, pero los entiendo, porque si no tienen vida social, ¿para qué bañarse si no tienen nada? Bueno, aunque no sé cómo sentirán mental... se sentirán mentalmente, pero me imagino que es un factor. Segundo factor, el frío. Si hace mucho frío, uno le da como pereza, no quiero ir al agua, aunque el agua está caliente, pero puede ser un factor. Y tercer factor, bueno, aunque suena muy racista, aunque dije que no somos racistas, pero también hay mucha inmigración de países que tampoco tienen tanto higiene, y que no son tan higiénicos de... De algunos países Entonces puede ser también que no solo Francia es sucia Sino también los que vienen de países sucios O sea no Hay países que tienen la fama de no ser tan limpios Pero no por no tener problemas no voy a decir cuáles ya, eso sería una cosa. La segunda cosa, el agua que se es escasa. Bueno, son dos temas en uno, pero voy a contarles la historia del agua sucia. Antes en París, en otra vez volviendo a la Revolución Francesa había el río que se llamaba Cena de París, que estaba recochina con toda la gente, pues no había basura, no había cosas para eh, reciclar. Bueno, se botaba todo a la calle o al río la cena. Entonces estaba recochina la escena. Ahora mismo está re limpia. Y entonces ahora mismo el agua no es para nada. Es más cara que en América Latina porque todo es más caro, incluso un dulce es más caro en nuestro continente que en América Latina, entonces todo es más caro, pero no, ahora hay mucha, mucha agua en Francia y caliente, o sea, por ejemplo, hay más agua caliente que, que en países americanos latinos que no tienen agua caliente, a veces por el calor o a veces por el dinero, entonces sí, el agua no es para nada escasa en Europa, en Francia es mucha mentira, hay mucha agua en Francia, pero sí, algunos no se bañan. Y para demostrar que el agua hay mucha en Francia, pues se vende mucha marca de agua, como lo vi en un video de Japón, una marca que se llama Evian y que está también en Colombia. Bueno, ya, entonces, más o menos verdadero y falso lo de bañarse, pero completamente falso lo del agua escasa. <risa> Sexta parte... Bueno, menores de edad, poner la pequeña... Eh... Vamos a llamar pequeña cruz arriba a la derecha porque vamos a hablar de sexo salvaje. No, mientras vamos a hablar de sexo, pero no salvaje. O oh, bueno, como quieran. Pero hablemos de sexo: que los franceses tienen la fama de ser más sexuales, bueno, sobre todo los europeos, que los latinos. Completamente falso O sea, en Francia, obviamente, en todos los países nos gusta el sexo Obviamente el sexo está muy prohibido en algunos países Por ejemplo, Arabia Saudita Bueno, en los países musulmanes Pobres musulmanes, siempre hablo mal de ellos Bueno, no estoy hablando mal, son gente como nosotros Solo que hay más dictaduras, cosas canzonas para ellos Y mucha represión de la religión También hay países, me imagino, um, cristianos Que también el sexo está bajando Por ejemplo, bueno Mejor no hablemos de regiones Entonces en Francia el sexo eh, no es tan abierto como creen O sea, digamos que muchos dicen, no, los franceses son liberales Pues sí y no, obviamente que, que si uno habla de sexo no va a decir Dios te va a castigar tampoco Pero lo que pasa es que me parece que los latinos son más sexuales que los franceses Mucho más, mucho, mucho, mucho, mucho más O sea que obviamente pues depende de la persona Pero lo que quiero decir es que en América Latina es romántico y les gusta el sexo entonces me parece que en, en general los latinos, o las latinas, son mucho mucho más sexuales, son mucho más de no aguantar un año o dos años sin sexo. En Francia hay muchas mujeres que te dicen, no, hace un año no tengo nada, nada, o dos años sin sexo. Por ejemplo, una vez hablé con una francesa y le dije, ay, ¿cuánto llevas sin pareja? Y me dijo, dos años. Y yo, ay, ¿no tuviste sexo durante dos años? Y ella... Uh, ay, pero ¿por qué me preguntas eso? Y se puso brava, porque me dijo, no, pues no, es normal no tener sexo, ¿no? Y yo, mmm, pues para ti es normal, pero... Bueno, entonces sí, en Francia no son tan abiertos Y por ejemplo son también un poco menos romperos que los latinos Y sabemos que en la Roma muchas veces pasan... Bueno, no voy a hacer imágenes Entonces sí, los latinos son mucho más sexuales que los franceses No vayan a creer que en Francia son mucho abie más abiertos en esto, no Son ustedes los reyes de los... <coughs> Perdón, del sexo sobre todo que hay un apodo para hablar de los latinos en Francia, son los Latin Lover. Bueno, no sé por qué está en inglés, tal vez viene en Inglaterra, pero que sí, que ustedes son más lover, más, bueno, románticos. Y bueno, vamos a terminar más bien en el video así. ya Fueron las seis razones, eh, perdón, razones no, siempre hablo de razones, pero esta vez seis cosas falsas sobre Francia. Pero obviamente, visítala y haz tu propia opinión, solo la que es la, mi propia opinión que acabo de decir y no creo equivocarme tanto. Aunque otra vez, no se puede generalizar muchos millones de habitantes con lo que digo, pero a veces es chévere generalizar, ¿no? Bueno, te dejo. Hasta luego. Au revoir.